Les habla Víctor Damián Rosso, el representante de Lucifer en la Tierra y el fundador de la logia Luciferina Semillas de Luz Universal. Hoy día el pacto acá, en el Templo Luciferino Semillas de Luz Universal. Vamos a recibir a siete personas de diferentes países del mundo que se pegaron el viaje hasta acá para poder estar a los pies de mi señor Lucifer y poder lograr cristalizar todos sus sueños, salir de la pobreza, de la miseria en el que los tiene ese dios de esquina que venían adorando. Y ahora van a empezar a vivir con todo esplendor, con todas las comodidades del caso, con dinero. Porque mi, mi señor Lucifer es el dueño del dinero y a todos los quiero ver prosperados. Tiene una gran parte de ese dinero para aquellas personas que lo sigan y que pacten con él. Usted puede ser el próximo en el Zarracán, en el templo luciferino Semillas de los Universal. Atrévete ya y déjate sorprender.